es una señal de identidad para muchos zaragozanos y para mucha gente de fuera de Zaragoza. Pero más allá de eso, eh, yo quiero reivindicar el Estado laico. Y el Estado laico es aquel que separa las ideas religiosas, el Estado de la política, la, la, la religión de la política. Y, y bajo esa perspectiva, a mí me parece una falta de respeto esta iniciativa, que no cuenta con ningún apoyo, sino que es un acto propagandístico del Gobierno. A mí me parece que, de alguna forma, es una falta de respeto a los creyentes y a los no creyentes. A ambos. Y a, y a personas de otras confesiones religiosas. El que se utilice desde el poder político la imagen de la Virgen del Pilar para hacer propaganda política y para, y para paliar la falta de, de ideas de este gobierno, me parece, me parece eso, una falta de respeto, me parece una frivolidad. Me parece que raya... Vamos, eh, un nivel de practicar, yo qué sé, el, el nacionalcatolicismo en términos populistas, pero de una forma muy rancia. Quiero entender que no le gusta. De una forma ah, muy rancia. A mí me parece una falta de respeto a la gente creyente y a la gente no creyente. Tenemos el pilar y las creencias forman parte de la interioridad de cada uno. Y que un gobierno municipal, ante la falta de carencias sobre todo, y aquí te afecta a ti, Javier, ante todo, la falta de participación que ha habido para la gente de la cultura para que planteen un proyecto de revitalización de la ciudad, de animar, de introducir esperanza y de darle vida a esta ciudad, eso tiene que ser en el ámbito cultural. Y en el ámbito cultural hacen falta procesos participativos para que la gente exprese de qué forma podemos darle un poco una vuelta a esta situación un poco depresiva en la que nos encontramos todos. Pero con este tipo de medidas... Con este tipo de medidas, ¿qué, qué pretende el Gobierno? ¿Apuntarse un, un tanto muy fácil porque nadie, es, nadie se va a poner en contra, evidentemente, de la Virgen del Pilar? Vamos a ver, ¿todo ese dinero que puede costar esa, infra, esa estructura? ¿Por qué no se destina en ayudas directas, por ejemplo, a la cultura, en actos que se puedan hacer de, de, de animación, en parques, en la calle, donde sea? Eh, pero no, no, aquí la cosa va un poco de medidas, de medidas propagandísticas que se que, que, que se haga ver, que se pueda escenificar que el gobierno hace algo cuando esto está demostrando sobre todo la falta de carencias y sobre todo el abandono del sector cultural, que es quien tiene algo que decir y que es quien puede darle color, tanto como las flores o más, a esta ciudad. El señor Rodrigo... Eh... Quiere oír, de, quiere oír que no le parece bien. Ha dicho, está diciendo que no. Bueno, también es respetable. Tan, tan, tan respetable. Por supuesto, sí, no, no. claro estoy que estoy sí. Diciendo, estoy diciendo Dice que, que no. es una falta de respeto hacia la gente que tiene creencias religiosas y que cree en la Virgen del Pilar y hacia la gente que no cree y me parece que es una utilización vil del poder político de los símbolos religiosos Bueno, señor Santister, pero también es cierto que la Virgen del Pilar para los creyentes y los no creyentes es una soña de identidad Y la recomendación ah, en su, es que esto en no principio de su de, intervención Esto claro. no va de que se tenga que pronunciar la gente a favor o en contra de la Virgen Si Zaragoza tiene el Pilar de Zaragoza Si uh -huh. Zaragoza tenía una política de turismo religioso que cubría todo eso yo lo que voy es... ¿Qué sentido tiene esto? Pues lo que el sentido que tiene es tapar precisamente esa falta de ideas y esa falta de procesos participativos en el ámbito de la cultura y entonces es, es generar una polémica falsa para que unos se pronuncien a favor, otros en contra y esto sea un poco eh, un culebrón que pueda rellenar los espacios mediáticos durante unos días ante la falta de ideas del gobierno porque se niega a sentar a la gente del mundo de la cultura para que se abran a aportar ideas y para tener un plan cultural que contribuya a la salida de la crisis de este sector tan golpeado. Entonces...